¿Qué tal amigos y amigas curiosos y curiosas del dibujo y algo más? Bienvenidos a nuestro canal Leo Art Dragons. El Dragons lo vamos a dejar por unos días porque les tengo una propuesta Sugiéranme nombres que quieren que de pronto lleve mi canal Porque ya no es solo de dibujo, es un canal donde eh, hacemos diferentes actividades ¿Sí? Hacemos dibujo, hacemos manualidades, hacemos origami entonces eh, es un canal variadito, sabrosito el tutorial que traigo para hoy es eh, vamos a transformar el organizador de marcadores eh, que construimos la vez pasada lo vamos a transformar en una espectacular lámpara ¿sí? aquí van a entrar felices los amantes de Dragon Ball Dragon Ball Z, porque la vamos a transformar en una lámpara estilo Genkidama del de planeta de Namekusei. Entonces, ustedes recuerdan que la vez pasada construimos este eh, organizador de marcadores, pues ahora lo vamos a transformar, lo vamos a cambiar y lo vamos le vamos a, a, a anexar un ambiente estilo Namekusei utilizando... Eh, esta bola, este, esta lámpara, ¿sí? eh, que he encontrado, la he reciclado, entonces la he limpiado. Y con esto vamos a construir la lámpara. Por aquí tengo a nuestro amigo eh, Goku, que nos va a servir de modelo. ¿sí? Y ya tenemos todo el material listo. Perfecto. No olviden, amigos y amigas, eh, suscribirse a nuestro canal. Sí, aquí abajo en el botoncito donde dice suscríbete entonces lo estripas te suscribes activas la campanita para que primero en ver nuestros videos. listo entonces vamos a empezar vamos a trabajar les voy a mostrar el material que vamos a usar eh, para que ustedes eh, vayan preparando también entonces vamos a utilizar el sobrante de la madera que con el que trabajamos la vez pasada Sí, en este caso vamos a utilizar otra tabla ¿sí? parecida a la que eh, teníamos la vez pasada Y vamos a trabajar pues, con este material, si ustedes ya lo conocen y se si han trabajado con él Tal vez esto es icopor. Aunque no soy muy amante de este material porque es altamente contaminante Pues para lo que lo voy a usar ahí se va a quedar por muchos años, entonces por eso he decidido, pues, cómo utilizar este material, sí y además porque es eh, fácil moldearlo, es fácil trabajarlo, eh, y nos quedan espectaculares las creaciones que podemos hacer con esto. También vamos a utilizar el eh, colbón de madera, vamos a utilizar herramientas como pinceles, vamos a utilizar hay que tener muy, muy mucho cuidado con este eh, destornilladores o en su defecto también podemos utilizar taladro de pronto usaremos un martillo ¿sí? y vamos a utilizar pinturas de diferentes formas yo en este caso voy a utilizar uno de forma de, de manera genérica que es el, el vinilo y vamos a utilizar a ver qué más vamos a utilizar ah sí necesitamos cables en este caso de este cable duplex. Y vamos a usar un tomita. Sí, un tomita. Porque ahí va a ir el bombillo. Sí, ay, que se me cae. ¿Sí? Va a ir el bombillo para que la lámpara quede bien genial. Listo. No les hablo más mis amigos. Porque si no el video va a quedar muy largo. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a producir. Porque si no, no nos pagan. Bueno amigos, no olviden suscribirse, darle like, apóyeme con su like. Viendo los videos ya estamos a punto, a poquito de la monetización. Entonces muchas gracias a ustedes por ese apoyo y esa colaboración. Listo, los espero entonces viendo el video y vamos a ver cómo se hace esta lámpara espectacular con el organizador. Listo. explicar cuál es la estrategia a seguir primero usando eh, la caladora y el taladro eh, hice esta perforación luego de marcarla con la esfera listo así. para solucionar cómo sujetarla entonces usando un pedacito de madera así. lo que voy a hacer es que se la voy a pegar por detrás aquí el bombillo lo vamos a poner de esta manera, para que quede así, de esta forma, y luego podemos insertar el bombillo acá y encima podamos poner las. Bueno, Listo. Si queremos que nos quede espectacular, vamos acá. de la Genkidama. Muy bien y con la presentación de Pablo entonces les mostramos el resultado del trabajo que veníamos realizando con la lámpara de la Genkidama. Como pueden ver el resultado es genial. Cualquiera va a sentir envidia por tener esta lámpara ya sea en su estudio o ya sea en su habitación. Eh, quedó espectacular. ¿Qué le faltó? Ponerle un interruptor ...para no estar enchufando y desenchufando de la luz. Pero eso es un proceso que se hace en breve. Listo. Entonces, y miren cómo quedan los marcadores organizados. Pablo nos va a ayudar a organizar los marcadores en esta lámpara organizador. ¿sí? Va a quedar eh, muy, muy bien organizado nuestro estudio con esta lámpara Pablo. Entonces, empecemos a organizar los marcadores... Y nos vamos despidiendo de los amiguitos para decirles que no olviden suscribirse. Suscríbanse, amigos, para que miren las cosas geniales que podemos hacer acá en el canal de Leo Art Dragon Y recuerden que vamos a estar abriendo una convocatoria para cambiarle el nombre a nuestro canal. Porque como pueden ver, no todo es dibujo en Leo Art. Listo. Bueno, amigos... Bye, bye. Se cuidan mucho. Nos vemos y dale like y a ver mis videos y a disfrutar y a aprender. ¡Chao, chao! Nos vemos. Despídete, Pablo. Despídete. ¡Chao!